a trabajar. Ahora ¡Acércate viejo! ¡Acércate! Oh, ¡Ahora sí, ya te cargó el payaso! ¡Ay, pero qué idiota! La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Tengo un problema. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. El resultado fue como esperaba. ¿O oh, no, nuestro primer enemigo? Piensa, piensa, piensa. Uh, estuvo cerca Ni siquiera lo piensas No No Adiós, ¿Oíste madre, compa. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Surprise, motherfucker. Problema resuelto Yo lo mato No irás a ningún lado así ah, muerde el es un hechizo simple pero inquebrantable eso fue fácil tengo dos problemas Bastaba. Prepárate para morir. Se murió. Bueno, ya está, suficiente. Bueno, antes de finalizar por completo con el video, aclararé algo antes, si se dan cuenta en los vídeos de mi canal, el video que publiqué del aviso para todos, que tenía que ver con un problema con mi PC, bueno pues ya está resuelto, pero, hasta cierto punto de vista. Lo que pasa es que la PC que estaré usando por un tiempo, no es mía, de hecho toda mi familia la usa, es la que estaré usando, pero funciona muy bien a pesar de algunos años que tiene, y ya por último, probablemente suba vídeos de hasta casi dos semanas de espera, porque como les dije, la PC no es solo mía, y de vez en cuando la uso yo. Pero es bueno estar de vuelta, veré si para el próximo vídeo suba un Momentos Divertidos de Barol Fortnite Borbil. Y bueno eso ha sido todo de mi parte por hoy, y si no han visto el último video publicado, véanlo, yo sé que al menos a la mayoría les gustará. En fin, chao.